Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube Bueno, y hoy vamos a estar analizando una replay que nos envía la señorita, supongo Señorita, MacaGamer-Youtuber Bueno, básicamente es una replay que nos envió aquí la señorita y, Bueno, se puso a analizar bien el tanque del rival eh, Y que bueno tiene que ver sencillamente con lo que hacemos siempre aquí en el canal que es tratar de sacar lo digamos lo mejor y para ir mejorando obviamente en lo que es línea de frente y en los diferentes eh, juegos en los diferentes eventos podríamos decir no eh, que tiene aquí el world of tanks así que bueno amigos en este caso vemos que estamos en la zona de c y ok Bien, perfecto. Salió en la zona DC y tienen que capturar. Esta es una zona muy peligrosa donde está Maca ubicada. Está con un tanque torretero, pero eh, tiene la. Digamos, esta es una zona bastante. <risa> acabo de decir, bastante, bastante complicada. Fíjense, yo, es la primera vez que veo la replay, o sea, me sorprendo tanto como ustedes. Fíjense que bueno está el efecto. Eh, que tenés una ISU 152. Qué raro que no se pintó, esa fue de comarse unos 750, 800 más o menos. El Emil, que no se asomó del todo bien, podría tal vez haber hecho un poquito más. Guarda, guarda, maca, ahí, perfecto. Bien, ella está intentando por lo menos dañar a los rivales. Eh... Qué pena, qué pena, qué pena. Me parece bien, la señorita está tirando mucho AP, por, por lo menos por ahora. Bien, perfecto. Le entró al T-44 y eso que está angulado. Adrián Arg con su T-44 debería moverse un poquito más. Porque está bastante, como podríamos decir, eh, regalado. Bueno. Eh, el Emil que está ahí... Tratando de... De evitar que capturen, digamos, ¿no? Está bloqueando la captura. Bueno, ahí el m 449 El Liberté. Que lo que debería hacer básicamente es moverse un poquito más para... Bueno, bien ahí Maca, La verdad es que bastante, bastante bien. Angulando su tanque. Maximizando las capacidades de su tanque. Y haciendo que... Ahí está, perfecto. Perfecto. Tienen que salir porque si no... O sea, todo el esfuerzo que están haciendo... El tema es que no salga ella sola, ¿no? Ahí está, el s 75 también ayuda, perfecto Buenísimo perfecto Ahí apuntó a la, a la oruga O sea, trató de hacer un track con daño Me parece Por lo que parecía, pero hay que bajar a ese 1000 ya Sea como sea, chicos Sí, también aprovecho. Yo me centraría en el 1000, Hay que bajarlo ya y después resguardarse un poquito Para capturar y avanzar así Perfecto, adiós, chau Ahora sí, resguardate, Maca, porque si no Te van a hacer pollo bueno, o no sé, o gallina en este caso, porque si es mujer. <ríe> te van a hacer gallina. Bueno, ahí va. Resguardate, perfecto. Hay que tener cuidado. Un segundo, listo. Es un tanque muy, muy troll, el M449. A veces. movete, Maca, movela. Qué raro que. Bueno, lo que pasa es que. El M449 no veía de forma clara tal vez eh, lo que sería la cúpula del comandante de, de Maca. Porque. Fíjate los, los huecos que le hacen. Pero móvete, M4, por favor. ¿Cómo te vas a quedar tan quieto, man? Si se ve que te apuntan arriba. Ya tenés dos agujerazos allá arriba. O sea, move el tanque, movete para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Bueno, ahí el proyecto se la, se la lleva definitivamente. No hay más nada que hacer. Bien jugado por Maca, me gusta. Me encantaría encontrarme más jugadores como Maca. Para. Para poder, digamos, eh, ir al frente, ¿no? Es una, una persona con bastante valor, podríamos decir. Después tengo una, una replay que jugamos ayer con, con dos amigos, con Kucha y con Harold. Eh, que la verdad que nos morimos de la risa, la pasamos muy bien en la, en la última. Hubo como una especie de apuesta que hicimos. Yo en realidad no participé porque, como los pros, ponele entre comillas, corchetes y paréntesis, son ellos, ponele. Yo acá andando el humilde, dije, ah, pero yo no... O sea, juegan ustedes. Ellos decían: Bueno, si no. Si no hacemos 15k de daño, 15.000 de daño, 13.000 de daño, algo así. Eh, vendés eh, un tier 8, le decía al otro, ¿no? Entonces, como que se desafiaban entre ellos. Y. Ven ahí, Maca, ven ahí. Buena. Eh, está en caso este burrasque El churrasquito. Así que nada. Estuvo muy divertida. Y después tienen que fijarse cómo salió. Porque la verdad es que no, no quiero spoilear nada. Pero fue muy divertida. Muy buena. Al final. Uff. La bomba que se comió. Hay que tener mucho cuidado. Porque tenés a los casas siempre atrás. Y encima del LTTB. Se eh, les da visión. Pero Maca por lo que veo es una, una jugadora. O un jugador. No sé. No sé. La verdad es que no la. No tengo el agrado de conocerla. O conocerlo. Por eso no sé si es hombre o mujer. Supongo que debe ser Maca por Macarena calculo yo eh, que tan gentilmente nos envió este replay y pero el, digamos la idea a lo que apuntaba es que es una jugada muy agresiva es de muy ir ahí al golpe a, a, directamente a capturar con lo que tenga o sea sea un burrasque sea un, un renegate o sea lo que sea En ese sentido es muy como muy ahí de, de, le gusta el boxeo, ahí de cara a cara ir y ¡pum! enfrentarse y que y a los wifes, como se dice acá en Argentina. Y me parece, me parece muy muy bien, me encanta, me encanta este tipo de jugadores así que tienen. Eh, garra. Yo soy más de. Soy más de snipear, de pensar, de ir más tranquilo, ver, analizo. <risa> Tal vez puede que deje que otro vaya más adelante y yo de atrás te apoyo. No que te hago pollo, sino que te apoyo acá. Disparamos tranquilos. Pero bueno, son formas de jugar. Tranqui, Maca, tranqui, tranqui, tranqui. Son muy... Demasiado... Es un torbellino. Es un tornado. Es una tormenta, Maca. Mamita. Ahí apunta, pum, y a otra cosa. Y que siga el que siga. Y nos vemos en Disney al toque. Me parece muy Muy bien, muy bien. Son formas de jugar, me parece excelente. Yo tengo otra manera. Yo soy más, ya te digo, más tranquilo. Se retícula, pero Prefiero asegurar el daño. Uff, uff, uff. Ahí, señor Mr. Dos. No creo que haya recargado todavía. Ya hay tres tiros que erró. Por Eh... Estamos por hacer esa especie de pica-boom. Eh, yo la verdad que me parece bien. Fíjense la experiencia que da el hecho de ir a capturar. Ya es capitán con 4.800 de daño. O sea, no es el mejor daño del mundo. Y ya es capitán, o sea, está re bien. Fíjense chicos que no solamente se sube. Ahí no le da la depresión de cañón, me pareció. Eh, no se sube de nivel siendo, haciendo solamente daño. Si sí, no, ves, ahí va, perfecto perfecto. Iba a decir justamente eso, muy bien Maca ahí, excelente eh, Le iba a decir eso, o estaba pensando en eso Que ya, digamos, apretás C, así cuando te lanzás El enemigo, porque como ella se lanza siempre va... se, Está en un jeep Está ella, está en un jeep, le va para adelante Está muy bien, me encanta, ahí regresiva Para jugar Se olvidó el T-54 que tenía alrededor Ahí se apuró se apuró porque no le dio la depresión Encima del T-54 es muy troll Y además está tirando oro Como un, como si, un sangano. si no hubiera un mañana Tranquilo T-54 Puedes embocar tiros sin tirar todo a PCR el dinero que gastó ahí Ahí ya gastó 10.000 créditos en dos municiones casi Un poquito menos, 9.000 Más las dos que va a gastar ahora Cómo perder créditos en Línea de frente pero apuntale el T54 lo tenés que apuntarle ¿eh? no, no no no es del todo recomendable el autopuntado de hecho no se recomienda el autopuntado lo que pasa es que es entendible con estos tanques tan rápidos eh, es totalmente entendible que en cierta forma a veces hagamos cometamos el error del autopuntado me sumo me sumo porque a veces vas a la chapa autopuntado Girás alrededor del chabón pegas dos tiros y te vas ya sea rebote o no se entiende Evidentemente el T-54, ahí va perfecto, autopuntado. De costado lo tenés. No, ahí está de lateral, ahora sí, perfecto. 5753 de daño, 2100 bloqueado. Que la mayor parte de ese daño bloqueado lo sacó. Eh, el 50 toneladas, el FCM, con dos marquitas, muy bien ahí. Se apuró, se apuró, se apuró. Está jugando en central, evidentemente, porque está con 170 de ping, 190. Maca, una pregunta, eres argentino porque tienes mi mismo ping. ¿Eres de Buenos Aires, Argentina? Porque estás jugando con mi ping? Yo tengo ese. Eso, esa cantidad de milisegundos en Central. Bueno, ahí el Burrasque. Eh, el Burrasque enemigo será apoyo en 3-2-1. Bueno, también. O sea, desafío. Se la termina llevando el, el churrasquito eh, enemigo. Vamos a darle un poquito de... De power acá. Ahí vamos a darle un poquito de power ahí con... ¿Qué tiene el Team Dragon? Al Team Tiger. Tiene todos los camos. Muy bien, Maca. Uh, se comió un. Se comió una pared. Bueno. Aquí decide ir con el P44 Pantera. Este auto. Auto Charger. Auto loader. Uh, se salvó ahí de tiro El Carnarvon, bueno, tampoco es que saque mucho el Carnarvon El BK7501K haciendo lo que debe hacer, que es. Hacer side scrapping con ese tanque Y ahí va Maca directamente a los bifes Como siempre, no tiene historia Ella va, captura, hace la suya Le importa todo, un demonio Y está muy bien ah, Y ahí está el tanque más roto de todo frontline Ahí le invocó un tiro Ahí le O sea, no hay chance No le podés rebotar un tiro ¿Cuánto tiene? Me encantaría saber la penetración del FL Debe tener un millón de penetración Porque te las clava todas ya sea que estés con este O que estés con un mouse El FL te las clava todas, de frente, como quiere Un tiro más, un tiro más, Maca ¡No juegas! ¡Bien! ¡Muy buena! Bien ahí, 7400 de daño Cuídate, cuídate, Maca Cuídate, métete ahí, porque te quieren bajar Te va por atrás, te va por atrás sí, ¡Ay! Ese pro que está... Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Oh, El L de allá atrás tiró Qué pena, qué pena, qué pena. Qué pena, chicos, qué pena. Bueno, mmm, de vuelta decide salir con su... Con su Renegade. El M54 Renegade. Me parece muy bien, es una buena decisión. Creo que acá, además, es un, es un pesado... Que no termina de ser realmente un pesado, pero que saca bastantes rebotes a veces. Salvo que lo ubiques de, de una manera tal que no puedas rebotar ningún tiro, que digamos, por lo general es de frente al enemigo, en el cual te dan en el, en el bajo vientre, en la pancita, como podríamos decir. Eh, te entran todas, básicamente. Pero una vez que mostrás torreta, fíjense que en la en la primera imagen, donde aparece Maca en el mapa, digamos. Eh, que va a capturar. Creo que era en C, me parece que estaba. No, creo que estaba en C. Eh, ella tenía la parte, digamos, de la, de la colina, de la montaña que le cubría lo que es el chichón gigante que tiene acá arriba. Esta cosa mata, esta casa mata que tiene ahí. Es que me suena mucho, es muy parecido a un AE Phase 1, al Phase 1, pero el Phase 1 no tiene ese chichón arriba que lo hace muy vulnerable a veces fíjense además que los que los tiros que Maca le puso a, eh, al M54 eh, perdón, al m 449 al al Liberté ahí está, no me salía el nombre, al Liberté eh, se las puso todas en la cúpula del comandante es y es, digamos es un punto muy débil y muy grande, o sea, es una protuberancia muy gigante que tiene esa cúpula eh, y ahí te pueden entrar muy, muy, muy tranquilamente. Bueno, acá vamos a darle un poquito de intensidad. Ahí le mete un tiro al elk. Buenísimo. Perfecto. Ahí hay otro renegade. Dispara en movimiento. Yo ahí te recomendaría tranquilamente que... Eso. cerrar retícula, no te apura nadie. Tranquila. Perfecto, excelente. Le preguntaría a Maca también si está jugando con retícula del servidor. Porque pareciera jugar con retícula del servidor. Pareciera, ¿no? Enemigo alcanzado. Y también te recomendaría, Maca, que salgas de ahí. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, le están diciendo todos. <risa> uh, eso está, es algo que hace muy bien, Maca. El hecho de apenas... Eh... A ver, chicos, siempre que sepan que están medio en el horno, que pueden llegar a morir... Tírala la artia porque si no te la comes Y tenés que esperar después para el próximo Tírala aunque sea, ya está, que sea lo que Dios quiera Después vemos si hacemos daño o no, pero tirala porque si no la perdés, o sea, va por ese lado Y además hay jugadores tan estáticos Pero el rené está ahí desde hace un año Fue una puntería muy buena Debe estar jugando, yo me la juego, no lo sé Sinceramente no lo sé pero encima, mira fíjate que el otro gastó una munición de APCR de oro Y no hacía ningún tipo de falta Porque encima la rebotó Y Maca con AP lo penetró O sea, te das cuenta que no tiene sentido Es eh, es como descansar a veces En decir, bueno, tiro una APCR como que la aseguro Y en realidad no es que aseguras todos los tiros eh, no, no tiene que ver con eso El hecho de usar APCR Muy buena La SU-130PM que es de papel No sé por qué mapa eh, mapa Maca no se acomoda. Ahí viene el señor Aimbot, LBRFL Obviamente, te las clava todas <coughs> Yo no sé por qué Wargaming realmente no Le hace un pequeño retoque a ese tanque O oh, no sé, porque la verdad que está Muy, muy, está muy fuera de serie Está muy roto, no, no, o sea, no tiene No tiene rival casi te digo eh, desde el momento que te Tienes un aimbot tan zarpado En el sentido de que te las clava todas Ya sea en velocidad, estás saltando en la montaña y te la clava O sea, cómo puede ser y, y vos estás con un mouse Por decir algo, por decir un ejemplo Y te la clava en la cúpula del comandante a 600 metros O sea, no, no, no puede ser Hay algo que no, está, no estaría del todo bien Bueno, acá Maca decide dar un par de vueltas A la calecita y va en búsqueda Va por el mismo sector que fue antes Donde está la El 130, ahí está el STG mmm, Se apura ahí mmm, A veces esa también esa, Ese juego agresivo que tiene Maca También la lleva a cometer esta clase de errores Que tal vez podría haberse parado O aminorar la marcha con R simplemente Y invocarle todos los tiros que hubiese querido el Lorraine huye de ahí, claro que sí, perfecto porque ya estaba en el horno. Eh, ya tiene el rango de general. Con 10.557 de daño, no está nada mal. 2.920. Eh, ah, el Lynx, por supuesto, te clava una explosiva, te saca cuánto. 343. O sea, tiene el daño de un... Los, los vehículos con rueda tienen el daño de, de medios de tier 10 más o menos. Un ligero con rueda de tier 8, si no. Cualquiera. Y encima lo peor es que cuando vos le pegás un tiro A veces le rebotás O sea, tienen la ventaja encima Hacen lo que quieren por todo el mapa Y encima vos le tirás, se la embocás y le rebotás Y con cañones de air, O sea, le he... Me... he llegado a tirarle eh, Con el Con el Jatpanzer E100 Y le he roto una rueda Pero en la vida real te llega a pegar un Shatt panzer E100 Un bombazo con un Debe tener un misil así, ponele del tamaño de esta habitación qué rueda te vuela todo olvídate un 170 milímetros es casi una artillería pero bueno mecánicas que no logro entender todavía y que deben mejorar para mí tienen que mejorar esas cosas porque si no eso le baja calidad al juego oh, ese 50TP pega fuerte eh. pega muy muy fuerte 3252 de asistido 2920 10557 eh, de daño llevo hasta ahora eh, Maca Gamer YouTube. Que no sé, también me gustaría preguntarle si tiene un canal de YouTube. Ya la conocía yo a Maca. Eh, conocía su nombre, mejor dicho. La, la, me sonaba de algún lado. La he visto por algunos lados. Eh, y chau, sos pollo Maca. Está traqueada. Adiós. Se acabó. Eh, pero no, no, ya te digo No tengo el placer de conocerla Ni de haber hablado con ella Bueno, mm, vuelve a sacar otro del T28 Que tira PCR pero, Chicos, no tienen a PCR acá, man O sea, no, no gasten créditos al pedo Si no, no No sé, cada uno queda lo que haga capaz, capaz que tiene 70 millones de créditos No sé Y decía hacer una buena partida Bueno, por eso, no, no, no me meto más en lo que hace cada uno eh, pero al jugador promedio Si vos estás justito de créditos, Si el juego te cuesta y demás No tires oro acá, no tiene ningún sentido Frontline está hecho justamente Creo que es uno de los pocos eventos Que, esto no, no lo quiero decir muy fuerte Para que Wargaming no se dé cuenta Pero eh, es uno de los pocos juegos Que te da, de los pocos eventos Que te dan tantos créditos Empecé, lo repito, ya lo dije 400 millones de veces En los directos y en los videos Empecé el frontline con 700.000 créditos Y terminé el frontline con 25 millones de créditos Bueno, ahí tienen Está bien, activé reservas Jugué, después jugué mucho sin reservas también Le di durísimo, todo lo que vos quieras Que pon que pan, estuve todo el día sentado durante un montón de tiempo Dándole durísimo, pero bueno Al fin y al cabo me llevo mis 25 millones de créditos ¡Ay! Pero Maca, mata a ese... Ella, Maca, va, va, va a los bifes, ¿no? Tiene historia. Perfecto, no le importa nada el FCM Total, sabe igualmente no te va a matar el FCM Lo que sí va a querer es sacarte de circulación. Ahí va. Ella lo único que quiere es pegarle un tiro más al... Perfecto, bien. Bien, Maca, bien, bien. Lo que me gusta mucho de Maca es que... Mmm, siempre... <ríe> lo quiere tralear. Eh, siempre hace, digamos... Es eh, totalmente condescendiente con su forma de jugar, digamos, ¿no? En el sentido de que es muy agresiva y recién ignoró totalmente lo que hacía eh, el FCM, el 50TP, no le importa nada. Y directamente fue al objetivo, ahí a los bifes como siempre. Y bueno, tiene una forma bastante agresiva de jugar. Me parece muy muy buena y muy respetable en todo caso. Eh, bueno chicos, ahora vamos a ver directamente los en resultadetes que nos mandó Maca también. Así directamente también los pueden observar ustedes que tiene encima el rango de general. ¡Vamos! Bueno amigos, y aquí tenemos entonces los resultados del de juego que nos ha propiciado Maca Gamer Y podemos observar entonces que tenemos que fue una victoria Ha ah, recolectado, podríamos decirlo así, unos 286.156 créditos Que no están nada mal, 14.000 de experiencia Otra de las cuestiones que, que están buenísimas para lo que es Frontline Y tal vez no todos lo tengan presente, por eso lo digo es el hecho de que podés farmear también bastante, bastante experiencia para la tribu, chicos. Eh, ten en cuenta que acá hizo 14.855 puntos de experiencia. Lo cual, si tendrías activadas reservas incluso de experiencia para la tripulación y para ese tanque, podrías hacer un montón de experiencia en la cual después la podés aplicar a lo que es, el, a lo que es la rama tecnológica que estés sacando. Por ejemplo, puede ser la del Pantera. Para llegar al, al progetto o el tanque que, que sea, ¿no? Y si es un tanque premium, mejor porque encima ya más tiene cuenta premium, podés todavía levelear más la tripu porque recuerda que la, lo que son los tanques premium te dan, te potencian la tripulación. De hecho están hechos justamente, valga la redundancia, para eso los tanques premium, para sacar créditos. Y para eh, levelear tripulaciones Para mejorar tripulaciones Y que tenga más experiencia Y así poder tener también mejores habilidades dentro del tanque Bueno, después vamos a la segunda imagen Que tenemos aquí eh, Déjenme ver una cosilla eh, Perfecto, ahí va, ahí va. Bien, eh, entonces Tenemos que eh, Lo que decíamos, el tema de los créditos Disparos realizados 62 Impactos directos 42 habría que mejorar un poquito esa tasa de, de impactos tal vez eh, lo que pasa es que bueno, también usa un tanque muy rápido como es el tema del Burrasque. en el cual, y el Pantera también que lo usa así de manera muy agresiva, entonces tal vez puede que sea por eso, pero fíjense que no tiró munición de oro y el, la cantidad de créditos que sacó es impresionante, la verdad que está muy muy bueno en ese sentido para farmear créditos y experiencia chicos eh, qué más, y la última imagen bueno los, el daño final que podemos ver aquí de 12.190 puntos de daño eh, enemigos eh, a enemigos, no hecho, realizado a eh, vehículos del equipo enemigo así que bueno queridos eh, televidentes, muchas gracias a todos espero que les haya gustado que les haya servido esta replay que nos envió la señorita Maca Gamer de eh, Youtube Así que si querés que revise, que veamos y que analicemos tu, tu replay, tu desempeño en línea, en línea de frente, envíame tu, tu replay y la vamos a estar viendo aquí en el canal en la medida de lo posible. Porque a veces cuando digo si querés enviarme tu replay, me envían 2 millones de replays y me dicen dando analizala y tengo 45 millones atrás. Así que, bueno, estoy exagerando un poco. Pero bueno, chicos, espero que la hayan pasado bien. Suscríbete al canal, deja tu like. No olvides eso, que es muy importante para mí. Abajo tenés todas las redes sociales si querés donar, colaborar con el canal. Eh, bienvenido seas. Y nada, chicos, cuídense por el tema de la enfermedad esta del coronavirus. Espero que se queden en sus casas. Eh, hashtag Quédate en casa. Y seguramente yo voy a estar subiendo más Voy a estar tratando de tener más actividad En el canal todavía de la que tengo Haciendo directos estos días Y subiendo videos, aunque sea uno o dos videos Más eh, el directo para tratar de colaborar Con aquellos que eh, Digamos, no tengan que salir De sus casas para que tengan más material Para entretenerse y del mundo de World of Tanks Chicos, muchas gracias Y nos vemos en la próxima Cuídense, un beso enorme y adiós